¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alfonso Chávez, psicólogo de cabecera de todos ustedes y de los que nos quieran seguir en este canal. Los invito a suscribirse a mi canal, no olviden esto y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de si son adictivos los antidepresivos. ¿Ustedes tienen idea de si lo son o no? Pongan sus comentarios a ver qué, qué, qué piensan de esto. Para saber si los antidepresivos son adictivos, primero tendremos que hablar sobre qué es la depresión. Entonces les voy a dar algunos datos. Por ejemplo, en México 15 de cada 100 personas sufren depresión y se tiene una información acerca de que aproximadamente las personas para que lleguen a ser diagnosticadas o que busquen un especialista suelen pasar hasta 15 años tenemos 6 millones de niños y adolescentes que sufren depresión en un rango de edad entre 12 y 22 años y hay una parte importante que tenemos que entender es que esto no respecta de condición social edad ni nada. Sabemos que algunos de los factores de riesgo es eh, la pobreza, situaciones de violencia intrafamiliar, entre otras cosas. Y ahí les va un dato importante. Existe información de que las mujeres cometen más intentos de suicidio y en el caso de los hombres lo hacen menos, pero lo logran con más facilidad. Tenemos entonces que luchar mucho contra este estigma de que la depresión es una enfermedad y que debe de tratarse y tiene solución. ¿Se puede generar adicción a los antidepresivos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? La respuesta es no, no generan adicción. Es muy muy importante que entiendan esto, los antidepresivos no generan adicción. ¿Por qué les digo esto? Porque comúnmente me encuentro con pacientes que llegan al consultorio y que van mucho con esta idea, con este mito de que los antidepresivos son adictivos, y eso no es cierto, y les voy a explicar por qué. La razón de que los antidepresivos no son adictivos es que no se va a generar síndrome de abstinencia, no se va a generar una habituación, o sea, tú no vas a ir necesitando, conforme vaya pasando el tiempo, una dosis mayor de antidepresivos para que tú puedas lograr los mismos resultados. Esto, por ejemplo, si lo comparamos a una droga, nosotros sabemos que cuando tú consumes una droga y esto precisamente es porque es adictiva lo que va a suceder es que tú vas a necesitar ir aumentando esta cantidad de, de la sustancia y cada vez te va a costar más trabajo llegar como a, a los efectos que estás buscando de esa droga en el caso de los antipresivos, aunque no son una droga per se tenemos que entender que no no sucede de la misma manera que, que las drogas ahora esto es muy interesante la historia de por qué las personas piensan que los antidepresivos generan adicción. Y esto nos tenemos que ir a la historia de los medicamentos a, a lo largo de, del tiempo y conforme se le han ido dando a, la, a las personas. Lo que tenemos en la historia, por ejemplo, de la psiquiatría, es que a principios del, del siglo XX, que fue más o menos cuando empezaron a, a aparecer diferentes medicamentos, lo que sucedía o el tipo de medicamentos al que teníamos acceso eran simplemente a medicamentos que eh, se daban a las personas hasta en la primera mitad del siglo XX todas las afecciones mentales eran tratadas de esta manera eh, es decir lo que se hacía era tener a la gente eh, pues sin poderse mover ¿no? estar como toda, toda dormida ¿no? Eh, esa era la manera en que se trataban los, las afecciones psicológicas. Conforme fue pasando el tiempo, ¿qué fue lo que sucedió? Empezaron a aparecer nuevos medicamentos, entre ellos los antidepresivos, los antipsicóticos, los ansiolíticos, que fueron mejorando mucho la manera en que se empezaron a tratar las afecciones psicológicas. Es a partir, por ejemplo, de la década de los ochentas que comenzamos a tener los antidepresivos que se utilizan actualmente que son en general todos los medicamentos que tienen que ver con inhibición de la recaptura de noradrenalina, serotonina y dopamina. Antes de esta época lo que había eran los eh, antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de monoaminoxidasa, que generalmente estos medicamentos tenían efectos adversos. Es decir, hasta ese momento no teníamos eh, tan buen tratamiento para la depresión. No es hasta, como les decía, los años 80 cuando esto comienza a mejorar. Otro de los problemas que existía era que previo a, a los antidepresivos también empezaron a salir los ansiolíticos y los ansiolíticos tuvieron una, una posibilidad para las personas que era tener una respuesta inmediata a síntomas psicológicos donde ellos se calmaban inmediatamente. A diferencia de los antidepresivos, que los antidepresivos se tenía que tomar el medicamento durante un tiempo para que se empezaran a ver los resultados que esto generaba en el cuerpo o en el cerebro. Esta situación de por qué las personas a veces confunden antidepresivos con ansiolíticos es precisamente porque hay un, una tendencia de las personas a buscar un alivio inmediato. Entonces normalmente los, el, cuando las personas empiezan un tratamiento antidepresivo, como no ven efectos inmediatos, piensan que las cosas no están, no están funcionando para, para sus padecimientos. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues tomar un ansiolítico, en el que yo me va a sentir calmado, y entonces voy a tener esa respuesta inmediata. El problema que sucedió de todo esto es que los ansiolíticos son adictivos. Esos, por ejemplo, sí son medicamentos que son adictivos. Y entonces las personas empezaron a utilizarlos, pero esto generó mucho le generaba mucho más problemas a las personas que los beneficios que podían tener. Las consecuencias de utilizar ansiolíticos sí era volverse adicto. Y entonces las personas empezaron a confundir esto, porque, por ejemplo, todos los movimientos de lo que son los antidepresivos vienen de Estados Unidos, generalmente es donde siempre empieza como o Europa, ¿no? Generalmente son, son estos lugares donde, donde empiezan los estudios acerca de, de, de medicamentos. Si nosotros nos ponemos a ver la traducción de, del inglés de antidepresivo, sería lo que le llamaban depressants, pero ¿qué pasaba? En la cultura de la, de la cinematografía y todo esto, con frecuencia veíamos personas que tomaban medicamentos, salían como la escena donde decía depressants pero realmente los efectos que todo el tiempo se estuvieron haciendo ver hacia la gente eran los efectos de los ansiolíticos. Entonces lo que sucedió mucho fue a través de esta situación de ignorancia que las personas empezaron a pensar que lo que verdaderamente era maligno eran los antidepresivos en lugar de estos ansiolíticos, pero la realidad no era esa, la realidad era que había una confusión en cuanto a los efectos. Vemos que hay muchos eh, mitos acerca de, de los antidepresivos, pero la pregunta que probablemente todos ustedes seguirán teniendo es si esto tiene efectos secundarios o no. Como les decía, los antidepresivos al principio tenían efectos secundarios que eran muy graves, por ejemplo, podías tener un problema de arritmia muy fuerte o que se te empezaba a subir la temperatura y no era controlable. Por ejemplo, si tomabas eh, algún tipo de queso o algún vino, te podía generar como efectos muy, muy graves, te sentías muy mal. Lo que sucedió es que cuando empezaron a salir estos medicamentos eh, inhibidores de dopamina, serotonina y noradrenalina, las cosas cambiaron. Efectivamente, sí tenemos efectos adversos, pero son efectos adversos que realmente podríamos considerar que son mínimos. Y en muchos de estos casos, estos efectos adversos no imposibilitan la vida de la persona, son poco graves. Entonces, ¿qué tipo de, de efectos podemos tener? Uno de estos puede ser que tengamos más somnolencia de lo normal, otra puede ser que nos afecte como en cuestiones digestivas, ¿no? Que, no, que, que tengamos como dolores en el estómago, etc. Eso es interesante eh, y lo podemos platicar en algún otro video, ¿no? de cómo eh, muchos de estos neurotransmisores se forman a nivel de los intestinos. Uno nunca pensaría que desde ahí salen estos neurotransmisores. Bueno, puede ser estos efectos. Puede, por ejemplo, en algunas personas generar problemas de impotencia o de menos tensión, en la, en la erección o por ejemplo tener problemas en cuanto al tema de orgasmos Puede, ese puede ser como alguna de las maneras en que puede afectar a la parte de la sexualidad, pueden generar un aumento de peso, entonces como nos damos cuenta, puede ser algo que sí es importante para nuestra vida, pero no nos incapacita. Si tienes dudas, si tienes depresión, te invito que puedes ver uno de mis, de mis videos, donde hablo acerca de los síntomas de la depresión, para que tú puedas estar seguro si tienes estos síntomas de depresión. Ahora, el punto que debemos de, de, de pasar o al que, al que quiero eh, explicarles es acerca de cómo es que se toman los antidepresivos, cómo son los tratamientos para una persona que sufre de depresión. Generalmente el tratamiento de la depresión dura un año. Y Lo que tiene que saber todo mundo es que los antidepresivos, conforme los empiezas a tomar, no van a tener un efecto inmediato. Aproximadamente todos los antidepresivos a partir de los 15 días empiezan a hacer sus efectos y ya a partir del mes, ¿no? los 30 días de, de estarlo tomando de manera continua, empiezan a verse ya como estos resultados. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Las personas eh, que están a su alrededor les van a empezar a decir que los ven mejores, que se, los, ven, los ven bien, que los ven más, más eh, o sea, como menos tristes, ¿no? como más activos, que es, los ven que están pensando diferente. Lo que yo le digo a mis pacientes normalmente es que si tú sabes que tienes depresión lo más que puede pasar es que tú tomes el tratamiento por algún tiempo o sea, si todos sabemos que en un año, un año puede durar el tratamiento por lo menos te puedes dar la oportunidad de probarlo por, por ese tiempo y ver qué cambios hace en, en tu persona ya si tú, por ejemplo, al año decidieras eh, dejarlos puedes estar checando si te vuelves a deprimir o si no en todo caso si te volvieras a deprimir, pues tú ya sabes o ya puedes comparar entre qué es estar deprimido y qué es, no es, qué es no estar deprimido. Entonces, esa es la mejor manera de, de, de buscar este tratamiento. Si encuentro síntomas de depresión, entonces puedo tomar antide antidepresivos, automedicarme antidepresivos. La respuesta sería no. ¿Por qué es importante no automedicarse antidepresivos? Es necesario o muy, muy, muy necesario que ya sea un psicólogo o un psiquiatra pueda eh, diagnosticar esta, este, este trastorno del estado de ánimo, que hay como dos tipos de divisiones que es importante entender. Depresiones, de lo que hemos hablado hasta ahorita, que son depresiones endógenas, ¿eso qué quiere decir? Que tiene un origen interno, esto quiere decir que tienes eh, una falta de neurotransmisores que son importantes para que tú puedas funcionar bien. Y el psicólogo o psiquiatra también tiene que poder diferenciar con una depresión exógena, la depresión exógena generalmente es esa depresión que hay algo externo que lo está generando pero que la persona no está teniendo como un, un problema dentro de, de, de su cerebro realmente nada más eso es, es eso externo que le está generando esa, esos síntomas por ejemplo una persona que falleció un familiar y entonces pues va a estar en un duelo y esto pues le va a tomar un tiempo para poder estar bien pero eso no quiere decir que internamente esté mal cualquiera de las dos es importante aclarar, son eh, depresión, eh, es depresión y tiene que ser tratada cualquiera de las dos. La única diferencia es que en las dos es, es importante el psicólogo, la psicoterapia y en el caso de depresiones endógenas, que éstas sea, sean seguidas por un tratamiento farmacológico, que ese solo lo pueden dar las personas especializadas en medicina que serían los psiquiatras por eso en cualquier tratamiento de antidepresivos es importante que vaya seguido esto de un especialista en el tema por favor no tengan miedo en acudir en pedir ayuda y esto tiene muy buena solución si les soy sincero una de las cosas que más me preocupa es que siga habiendo tantas cuestiones de suicidios en, en, en el país y lo, lo triste de esto es que sí hay una solución. O sea, solo el problema de esto es un problema de ignorancia en la gente. Y si tuviéramos estas opciones para entender que esto se puede arreglar muy fácilmente, pues las cosas serían muy diferentes. Entonces, si tú tienes depresión, no tengas miedo, busca ayuda. Yo soy el psicólogo Alfonso Chávez. Espero que les haya gustado mucho este video. os invito a que le den like a este video, que le pongan suscribirse, no se les olvide apretarle a la campanita para que les lleguen las notificaciones sobre los videos nuevos y si tienen algún tema nuevo que les interese, por favor, pónganlo en los comentarios, incluso sobre dudas eh, respecto a este tema. Cualquier duda que tengan, por favor, póngalas. Yo me dedico personalmente a contestarle. Nos vemos hasta la próxima.